¿Qué tal amigos? Gracias, gracias por acompañarnos. Hoy quiero hablar con ustedes sobre diversos tópicos que tienen que ver con los dominicanos aquí en el área de Nueva York. Y es que este fin de semana se efectuó el Día de los Padres. Pero, como siempre, los políticos dominicanos, y sobre todo ahora que estamos en elecciones, olvidan fechas marcadas. Si usted revisa todas las páginas de los candidatos que tercian por el Partido Demócrata para las Primarias que han de concluir este 28 de junio exceptuando al aspirante a la reelección Manny de los Santos y al incumbente del Congreso Adriano Espaillat todos los demás políticos los que están y los que quieren estar ninguno dedicó espacio para al menos poner una tarjeta de felicitación en el Día de los Padres pero quieren sí que los dominicanos ciudadanos vayan a votar por ellos Más de lo mismo, gente que cansa No votar el 28 de junio, creo yo, es la mejor opción Que nosotros como ciudadanos podemos tomar y enviar un mensaje a estos políticos que saturan Llámese Luis Tejada, llámese Neymar, Silver Matos eh, llámese Manny de los Santos llámese como se llame de ellos no vamos a sacar nada porque son gentes que a lo único que llegan es a buscar un salario levantar la mano cuando el partido le ordene y quedarse callado cuando los problemas afectan a la comunidad hemos visto este olvido ya repetitivo porque estos políticos nunca aportan nada al colectivo la comunidad ha sido olvidada desde el 1997 a la fecha. Si usted revisa la historia, si usted le pasa balance a los libros, se dará cuenta que no hemos logrado nada más que una división y una guerra de guerrilla entre unos y otros. Es así como vemos desde Guillermo Linares a la fecha cómo se ha disluido el liderato dominicano de Nueva York, sobre todo del Alto Manhattan. Y más que eso, hemos visto cómo desde 1997 se ha venido estrangulando a figuras de primer orden que los que no han caído preso lo han cercenado de una manera tal que ya ni siquiera se sabe por dónde andan. La comunidad cada día más atrasada. Y los informes que da el Censo de Población del 2020 señalan una estampida gigantesca de dominicanos saliendo del Alto Manhattan a cualquier sitio. Esto ha permitido que una serie de figuras sin ningún tipo de formación, comenzando por Chaun Abreu, siguiendo por Carmen de la Rosa, que ha sido una especie de columpio, y concluyendo con Oswald Félix y Judel Catapia, estas personas no saben ni siquiera de qué hablan. La traición está a flor de labios cada vez que hay un proceso político y los documentos están ahí. No sabemos... El destino que toman los recursos que los funcionarios electos destinan para grupos de dominicanos o ONG con 501C incorporaciones que solamente saben recibir dinero pero no se da ningún informe. De lo que se hace y en lo que se gasta el dinero Hace unos meses el ex concejal Idanis Rodríguez hablaba de 90 mil millones de dólares Otorgado a la comunidad y a instituciones Muchas de esas instituciones llena de personas incapaces Sin ningún tipo de inquietud por el esfuerzo laboral entonces, estos grupos de dominicanos en el Alto Manhattan que reciben dinero están llamados a ser investigados por las autoridades federales en interés de que se le dé una información a la población dominicana de Nueva York en qué invierte esta gente el dinero. Otro caso olvidado es... La muerte del de niño de 15 años, Lesandro Guzmán Félix, abatido por pandillas dominicana el 25 del 2018, o bien sea. Hace cuatro años mataron a este jovencito y ya se le olvidó Y recordaremos cómo Adriano Espaillat y Danis Rodríguez Y todos los políticos dominicanos llegaron al lugar donde fue abatido a puñaladas Por una ganga dominicana, este joven de 15 años Que llamó la atención de todo el mundo, incluso de la policía Porque pertenecía a un grupo juvenil de la policía de Nueva York Pero no solamente se han olvidado de eso lo peor que podemos ver es la forma de fachatada como se le ha colocado nombres de dominicano a calles del Alto Manhattan de gente que nunca hizo ni aportó nada por la comunidad olvidando a figuras como Nelson Peña, Nelson Rossi, Fermín Luna, Reginaldo Atanay, Minerva saint y otros tantos que sí aportaron a la comunidad y estos nombres que he mencionado la mayoría no lo toman en cuenta porque enfrentaron en su momento a algunos de ellos, a Adriano, a Aidani, y el castigo es el olvido. Cuando usted mira que se le pone nombre a calle de gente que nunca hicieron nada más que vivir de nuestra comunidad, otro error de los políticos. Es por eso que yo le pido a ustedes que no voten ahora no salgan a votar en esta primaria por ninguno de los candidatos no hay agenda, no tienen futuro no creen en la comunidad, solamente buscan votos, usted lo ve con el mismo discurso con la misma cantaleta y la comunidad más pobre, más difícil hemos perdido una serie de negocios pequeños y medianos, otros han tenido que abandonar porque no alcanzan para pagar la renta y los funcionarios electos se quedan callados vimos la traición de Adriano a un Candidato a alcalde, y esa misma mañana vimos a Carmen de la Rosa en la misma postura: la droga, la violencia el abandono, la suciedad, hacen acopio día a día del Alto Manhattan. No hay periodismo, no hay liderato, los líderes se perdieron. Hay una mafia orquestada de cualquiera que quiera un par de pesos para callarle la boca se lo dan desde la oficina de Adriano, desde la oficina de Idanis Rodríguez, desde el consulado dominicano. Entonces somos nosotros lo que estamos llamados, a mandar un mensaje claro La comunidad dominicana desapareció Desapareció, créanlo Y nada más hay que pasar por ahí Este fin de semana Yo hacía un recorrido viendo cómo estaba el ambiente político Y apenas vi tres o cuatro afiches Porque la gente no le hace ni caso Hemos visto una serie de figuras sin ningún tipo de formación y totalmente desconocidas, que lo único que buscan es llegar a la curul para buscar peso. No le importa la comunidad y lo vemos también cómo se traicionan uno con otros. Es hora de quedarse en casa. Esperémonos a noviembre. Y en noviembre vamos a salir a darle un voto de castigo a estos bandidos que usando el nombre de la República Dominicana solamente vienen por tu voto porque ellos lo único que persiguen es dinero y seguir como lo que siempre han sido enanos sin cabeza que solamente reciben órdenes del Estado profundo y de un partido como el demócrata, que no solamente hundió a los Estados Unidos ese partido demócrata, con gentes como Idanis Rodríguez, destruyeron el New York Police Department al desmonetizarlo. Tiempo de hacer justicia, tiempo de dar un voto de castigo y tiempo de decirle a estos bandidos, basta ya de engaños, porque ustedes son más de lo mismo y no aportan nada al colectivo gracias hasta nuestro próximo comentario amigos no se olviden de compartirlo de darle a la campanita y seguirnos aquí en tv en desde el departamento de prensa de Econius news bolívar balcácer el comentario de hoy con bolívar